Vamos con el número 10. Ajá. Vuelve eh, Los Cangri con un tema sumamente pegajoso. Se llaman Muévelo. Los Cangri, ¿tú sabías que los Cangri eran un dúo antes? Dary Yankee y Nicky Yang con la eh, canción Muévelo. Sí, eh, pero ellos se unieron de nuevo. Sí, dicen, dicen que va a ser un álbum. De ellos. Sí, ese rumor Va a ser ese. como aventura. Sí. Va a su retorno. Pero los cangri tienen muchos sexitos. Yo soy el loco con los sexitos viejos de los Cangri. Sí, ese era un bueno, Dúo de Pinarruector en ese eh, tiempo. Eh, tiene algunas letras un poquito, ¿verdad? Eh, eh, Violentas, que yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con, la, con las letras que inciten a la violencia. Si la va a poner la canción, pónganla ustedes sí, no, no, y no, pero, no no hablemos. No, no, pero no me ponga canción. ¿En qué pidió canción? El video, tú male el, el audio a eso. Allá. Sin bueno. audio, porque es que tenemos que facturar en YouTube. No toman. Eh, eh, no no toman no, no, no. el asunto después. Pero nada, número 9, Químico Ultra Con la canción, gracias. Gracias, ey. Gracias. Químico es tuyo. Has venido aquí. Sí, sí, sí. No lo has escuchado la canción, gracias. No, no lo he escuchado. Gracias, papá, por concederme la vida. Gracias. Póngamela ahí la Gracias a los fanáticos y a los que combinan. Gracias a ustedes hoy en día. Hijo de Romeo Santos. Químico, químico. Número 9. Ahí está. Gracias, gracias con químico. No te lo discuto, está bien. Gracias con químico. Número 8. Unos artistas parece que son nuevos estos muchachos. Se llaman Kelvin, La Ñapa, Wikipedia en sí y, negro, y Negra Flow. Oye. Ni tú lo conoces. La canción se llama... Espérate, ni tú lo conoces. La canción se llama Espérate, Fortnite. Eso está mal, eso está mal. Fortnite, no, Fortnite, no, no está mal estás. Ya ves dónde tú estás sacando esta Tú lo conoces, conoces son muchachos. Tienen <risa> 400... La canción se llama Fortnite. Me parece que el juego de Fortnite. Y según YouTube está en la posición número 8 con la canción de Fortnite a sí mismo y tienen 400 mil visitas. ¿Qué tú dices de eso? Ahí está, jugando Fortnite. Es un muchachito ahí creativos. Bueno. Como están los talentos de los barrios, muy creativos, ¿eh? Entonces, ¿tú sabes quién es, quién es? Jordi? Eh, el, el nombre, el, ¿Cómo es el nombre artístico? Ey, ey, ey. Eh, Jordi... Espérate. Yo sé que tú me vas a hablar, que es el camarógrafo tuyo. Es muy bueno muchacho, tiene talento. ¿No es fotógrafo? ¿eh? No, no. Eh, no ¿Y qué maneja las no. la red? No, no, no. ¿Y qué es lo que hace? No, este se llama Jordi. Jordi Sainz. Jordi Sainz. No está en el todo. La nueva revelación. El chamaquito es duro. El nombre vino con un veneno. Sí, Veía el video. Y pero míralo ahí. Los Fortnite. Fortnite, Fortnite. Fortnite, mira ahí. Fortnite. Está bien, le diste mucho. Yo no sé quiénes son. Pero están pegados. Bueno, pero tú no sabes quiénes son. Sube la bocina a Cherry Scott. Oye, oh, La Jerry. manta. Cherry Scott. Chelocha, el Pope que resucitó, el Pope de míos, Subela, pope. el Pope, el pope de míos, eh. el solo, la bocina. No número 6, eh. está bien, el número... Te la compro okay. esa, número 6, te la compro esa, número 5, mira, wow, del Alfa, dura, el Alfa duro, que le, que le hicieron un daño sí. daño no, Hasta un daño le hicieron y número cuatro, Mike Tower, que es mío. ¿Quién es? Mike Tower, ese es el problema, que tú tienes que estar con tu cerebro... Sí, pero tú nivel, no sabías de quién eran los... Lo, lo, lo, lo, no, no, lo pero so. a, a, a, a, a, nivel, a, a nivel internacional tienes que saber quién es Mike Tower. Ok. Eh, eh, acecha, eh, ¿tú sabes quién es Mike Tower, Mayerling? No, que sabe Mayerling. Ok. ¡Come Mayerling! ¡Come Mayerling! ¡Me suena! Eh, okay. <ríe> Pero la vive bailando la canción. Ah, okay, pero espérate. espérate. Si es internacional, hay canciones que tú la bailas y a veces no sabes el nombre de ellos. No, pero está bien. Si tú, si tú me dices la canción, hay, la sí, pero hay canciones que tú la bailas eh, que tú no te sabes ni el tema, pero te gustan, están pegadas. No necesariamente tú conoces el exponente. Número 4. Bien. Un tema que le ayudó mucho a La Vega. A La Vega. A La Vega, a nuestra ciudad, a La Vega. ¿Sí? Se llama Barriendo de Cherry Scott. Oye, esa vaina. Esa canción. Oye, esa vaina. vaina. Él, él quiere, óyeme, eso se llama un, un copy-paste malo no, del alfa. Al alfa lo pusieron cuando no. la vaina de la de, no, no. de, Inechar. Si sí en la plaza de la, pasa la, la, alfa, la bandera a vaina. Y de ahí comenzó a pegarse el alfa. ¿eh? es otra cosa. No, no, ¿qué otra cosa? Lo mismo hizo lo que Cherry, Cherry con lo, la Vega. lo la que yo me refiero con el tema Barriendo de Cherry. Mira, mire cómo se ve el logo de la Vega. Eso le da un turismo a la Vega, ¿eh? Es un apoyo a, a la simbología de la Vega, de la trae de la Vega. Yo creo que eso, ese, ese debo está bien. Así que se Entonces, debe. Tú quieres decir, así espérate, que la gente tiene espérate, que valorar las espérate, cosas. Espérate, espérate, espérate. Pausa. Uh -huh. Pausa. Le sumó eso a la Vega. ¿Tú quieres decir que eso fue un montaje del Cherry? No, que el no, pirango, no, no. no pero, pero déjame hablar. me estás preguntando. Sí, pero déjame, déjame, déjame. No, yo te estoy diciendo okay. que eso fue un montaje del Cherry, de la película en la piscina, como hizo el Alfa, que le pusieron a limpiar la bandera, uh -huh. para después venir con un video y promocionar a la vega, no junto con eso. el alcalde. No, no dije eso. Porque yo soy el alcalde y no acepto eso. No dijo eso. Lo que dije fue que la canción que él sacó, hablando sobre ese sobre eso sucedido, y un dembow donde se ve la imagen de la entrada de la vega, le da un repunte. Yo soy el alcalde. Turístico no a la Vega. Eso. Mentira. Oye, eso, le, eso le da ¿Quién? beneficio a la Vega. Eso. ¿Qué beneficio? ¿Le da beneficio? Oigan, mi Hay gente que están viendo esa simbología Oigan, de la Vega. Que, que ahora se va a tirar fotos ahí. Escúchame, Solamente por eso. Óyeme. Por oye, oye, la Vega tiene su, su, su propio Pero estamos hablando ahora. Eh. Pero eso es dos días. Dos días. Y en la canción está Genesis. número cuatro. Génesis. Óyeme. Ese tipo ofendió a la Vega. Mm, está Pidió disculpas. Y ahora. Pero este de Le suma. Ahora muy bonito, viene él a ah, un video. Wow, ¿Vamos, vamos a poner un cortecito Pero, del video. Vamos, vamos a poner un cortecito. monumento al Cherry. Vamos a, a vamos a hacer un monumento. Vamos un cortecito ahí. Atención, ¿cómo se llama el alcalde? Eh, Kevin Cruz, alcalde de la... ¿Así que se llama el alcalde de la Vega? Atención, Kelvin Cruz, alcalde de la Vega. Espérate, vamos a poner, un cuchillo. saludo a todos mis veganos. Escucha, Yo soy... El, ori espérate. Déjame ahí, terminar ahí, espérate. de ponerlo. Entra aquí, ven. Entra aquí, espérate. párame el video. párame el video, ven. Entra aquí. Entra aquí, ok. Atención no que, repente, pero déjame hablar, publicidad. Pero, oye, es conmigo que tú estás, Tienes rato, pero es conmigo. No atención Kelvin Cruz, atención Kelvin Cruz, uh -huh. tenemos que hacerle un monumento al Cherry sí. en La Vega, un monumento con su panza afuera y su cabello verde. Hay que hacerle un monumento porque gracias a él hoy La Vega es Conocida a nivel mundial está, está Gracias al Cherry no, La no, Vega no. es La Vega lo que yo digo, Un monumento, eso, ahora vamos a ver el video eso le Que beneficia. hizo famoso a La Vega no, no, eso es lo que le beneficia. Viene el video ¿Qué Atención La Pero, Vega mira Atención Kelvin Cruz atención al día antes de dejar su alcaldía tráete al Cherry para que san francisco se conozca lo lleva ahí al parquecito los mártires o lo lleva ahí donde está el cacao o lo lleva al río jaya o a, a la escuela de aquí para como le da una promoción atención, un ah, pero es fácil entonces atención eh, eh, franklin es eh, atención ¿cómo se llama el ministro de turismo eh, francisco garcía javier ok no, es pregunta. fácil pregunta, promocionar Roberto, nuestro Roberto, país. Roberto, Vamos a Roberto, coger al Cherry escúchame, escúchame. para que promocione nuestro Fre, país. Frénate un, Fre, un rato. La película El Joker, ¿es una película de, de, de, de adulto? ¿Sí o no? Te estoy preguntando. De adulto, claro. Ok. La escalera del bronze, del Joker. La gente no va a tirar esa foto solamente porque salió en una escena de una película. Oh, qué bien. Entonces... ¿Qué comparación. Claro. Qué comparación. Ah, Oye, todo, todo lo que se, se medio. de la fórmula de... de del agua Promoción. tibia. En comparación Promoción. una película que se gana. Eso es una estrategia. Hennessey. Sigue, sigue. Hennessey. Eso es una Hennessey, estrategia. pero, oye, me beneficia. Genesis no me hables de eso. Me beneficia. No me hables de estrategia de marketing, porque eso, eso, lo viví yo y lo estudié yo. Pero tú pero, puedes pero, decir no me hable a mí, oye, que, que el me represente mi ciudad. Pero está destacando no el logo de Santiago oye, de la loco, Vega. es un viejo, es pero, un loco. Pero está destacando. Oye, la vega. Ojalá, oye, ojalá sea. Ojalá que mucha o, gente pero, haga oígame, un video oígame, ahí. Ese es el problema. Que una cosa es tú empeñar tus valores. Ese eh, tipo no pero tiene. Pero tú tú, tú valores. lo sabes. ¿Qué dijo él de dicho en la canción? Dime, ¿dime dicho que dijo también, la canción. No, no, está bien, el Cherry. Él dijo algo malo el el, cherry, no, en no, la no, canción. Mira lo que vamos a hacer. No, no, no. Atención. Pregunta. Atención, Cherry. Él dijo algo malo. Atención, Cherry. Saca un libro, un libro para darlo y distribuirlo en todas es las tuyo. escuelas. Eso para es, que la gente aprenda tú, tú cómo, tienes, cómo tú, ser famoso. Tú tienes una, una, una, un, como una, una pinita que... con los urbanos en no, ese sentido. Ey, ey, no, no, no, no, me no. hago ahí para sí. no darte, para darte tu rapa polvo. Okay. Si los urbanos me lío. deben, ve a este que, que, que no es como dice me deben a mí su carrera. <ríe> Porque aquí los urbanos, cuando tú ni nadie lo apoyaba, yo lo apoyaba. Roberto. Y me la jugué por los urbanos, y me la juego por los urbanos. Roberto. Ahora, por los urbanos, serio, no me van tú a mí. Oye, puede ser bachatero, el, oye. el video Espérate, puede ayuda, ser, oye, ayuda no los, a la imagen de que la vega. no ayuda en nada. Sí ayuda. En tu mente. lo ayuda. Mira, puede ser bachatero, puede ser solista, puede ser eh, eh, eh, lo, no que mira lo que tú quieras. Sí, oye, si sí, no va con los valores míos. No yo es, lo voy a decir No te entiendo Pero mira lo que pues pasa ya, pero No te entiendo Pues no me digas Tú diga que yo tengo Una los canción urbanos, Los hermanos son míos Escúchame todo. Una canción Una película O lo que sea Que promueva una ciudad es que Le da que beneficio no compare, es, no Turístico compare. a esa Eso ciudad Eso depende de quién la promocione Mi hermano ¿Cómo que quien la promocione? Ah pues está bien Al Capone ¿Tú quieres una gente Que promocione más La ciudad de Chicago Que Al Capone? y la gente y, y la película de Scarface pero espérate Scarface pero, era un crimen pero, pero, y pero, la gente pero, va a la escena de la película de Scarface que era un crimen a escúchame, tiene escúchame, foto. escúchame el hecho de que tú utilices de que tú utilices eso, eso, eso, espérate, está. el hecho de que tú utilices un delincuente un antisocial y tú le saques beneficio turístico una cosa. Y otra cosa son mis valores. Y, la, y Miami no usa eso con, la, con, con Scarface. Y la película no es, no, no es sangrienta. Oye, oye, y no habla de droga. Es, es, Pregunto. ¿Y cómo termina okay. la historia de Scarface? Pero la gente... Espérate. Se, ¿Cómo termina la historia de ¿Cómo termina la historia de, de Joker? ¿Y cómo la gente ve a Tony Montana? La, ¿No lo no, ve como un héroe? Pero chulo. ¿cómo ah, termina, y era un criminal. Pero ¿cómo termina la historia? Lo que pasa es que como Eden cómo, Bow te, Espera, el mensaje... como Bow. No, Bow No, no. Bow, no. El alfa yo lo defiendo... Espérate, espérate, espérate. Número 3. Espérate, espérate. El alfa yo lo vivo defendiendo. Sí. sí. Don Miguelo yo lo defiendo. Pero que espérate. Secreto yo lo defiendo. No, no, no, no. No, no, no. No, cuidado ahí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo he dicho. El mejor de género, don Miguelo, lo he dicho toda la vida. Aún estando vetado es aquí en esta planta, lo he dicho. Número 3. Ah, la pámpara. Eh, uno de los videos que yo creo... Mejor hechos en este año tiene que ser ganadores ganador de soberanos. Este video tiene que ser ganadores soberano oye, por el concepto, señores. Es que ese es el problema tuyo, Roberto. Que tú damas porque crees que es Urbano no te, no te sientas a detener, a ver la calidad de imagen de ese video. Llámeme a y pregúntale la calidad de ese video, a ver si está buena o no. Oye, oye, concepto oye pero lo del alfa le dan y mi patada. Bien, llámeme a mano y media ¿Tú quieres? no no mano y media ese video es mejor que lo del alfa ese video está muy es uno no, de los no, mejores no, no, videos no, del no. año respóndeme ese video. video es mejor que lo que alfa ha hecho en este año de este año sí no no es de, Ay, es de Cardi cardio está eh, igual que ese con el mismo concepto y dos. tú quieres darle un soberano a, a, a, a, a ese este video muchacho claro y a del alfa pero no? tú has visto el video perdón pero ¿Tú lo has oye, visto? Claro. ¿Tú no lo has visto el óyeme, video? Óyeme. Ese concepto, ese, ese video que veo. Ese concepto viejo. Visual, está discriminando el pobre Alfa. ¿Cómo tú dices que le van a dar un soberano el alfa, al muchacho? Roberto, ¿cómo, vos, Pero que... ¿cómo tú pides un soberano para el muchacho? Para el video. Pero para el video, para lo que tú quieras, cuando el Alfa ha hecho mejor trabajo. Pero que no es por el trabajo. Te estoy hablando Porque de que, te que te ese video tiene un, un tú concepto. Tú te vas a por lo sensacional, por el momento. Uh, no, no. ¿Eh? No, tú tienes que ver, ese video. el alfa ha hecho lo que no ha hecho ningún artista urbano por este país No, eso, yo estoy claro de eso pues y, lo, y lo apoyo, el alfa pues el entonces, número uno pues dime, Ahora, yo pues estoy dime diciendo eso. que ese video, el, los soberanos tienen que premiarlo por el concepto premiarlo que hizo qué? Los colores, el aval, ese video está bien hecho muy bien hecho, no parece que fue realizado aquí. Tú tienes que. Es que tú. porque... Yo sí sé. Ya yo sé. No, no. Así fue la otra vez. Ya yo sé que a ti tú te lo No, a ti tú te reconoció incluso. Es que tú estás mal. Es que tú no estás siendo objetivo. Le mandaste un fuego a No, tú no estás siendo objetivo. yo quería que fuera personaje de Tú no estás siendo objetivo. Aquí, cuando Kiko y Crazy y todos los muchachos hicieron el video de Juanita, no lo apoyaste tampoco. Oye. Oye, ese bárbaro. Cuídate. Oye, tú eres, tú eres que que, de Mili. tú eres amigo de Mille. ¿Tú un tipo no? aquí que saqué el video cuando Mili lo apoyó. Y yo acabé con Guaso, mi amigo personal. Y dije que Guaso había metido la pata. Pues un huevo. Ah, pero espérate, espérate, espérate. Tú no estás siendo objetivo, no, no me lo estás dando. Claro, soy eso. objetivo. Porque... ¿Y cómo tú dices que yo no apoyo a los urbanos y a Kiko y Crazy? No, no, no, que tú a Kiko como que le tienes una demanda. Pero a Kiko y Crazy yo fui el, que, el primero que lo soné aquí. ¿Cómo que tú fuiste primero? Claro. Te está, te está luciendo mucho pachá. Vamos no, a no, no, no, espérate. <risas> ¿Qué otro programa lo sonó aquí primero? Aquí, ¿A quién? ¿A Kiko? Crees? Sí. Porque aquí, aquí en esta planta. ¿Qué otro programa? Que, ¿Qué es otro que, programa ha puesto su video? Porque que tú tienes que entender que tú eres el, el de la juventud. Es que tú no. Tienes que ponerlo. No, negativo. Negativo. ¿Quién quién, es, óyeme, quién a nivel nacional ha hecho tres concursos de urbano cuando urbano nadie lo quería? Sí, hay concursos de urbano aquí. La no, no, no. Es, es cuando de, yo lo hice. Red Bull, Red, Bull, Red Bull siempre. En el tiempo que Red Bull lo hizo tú, Te no tú lo estoy lo hablando he del programa de televisión ah, ya, cuando claro. nadie lo llevaba, ni siquiera lo sonaba en la radio. Por ¿Quién? Sí, sí, sí, sí. Pachá. No es que sí, sí, sí. <risa> que tú no estás haciendo objetivo. Pachá. Espérate. Óyeme. Los urbanos. Vamos con el número dos. No, porque ahorita tú lo subes. Vamos porque con el espérate, número dos, Pedro, Roberto. Roberto. Ahorita agarra este, lo sube. Roberto Neri está en contra de Kiko Crazy y lo suyo. No, no, no. el título así. No. La canción La Pámpara de Kiko Crazy debe ser nominado de soberano. Yo el el sí sé lo que pasa ahí. El video tiene un buen concepto. Yo sí yo sé lo, ahí lo que pasa es una payola por debajo no, de la, no, la lo tito mesa. Tito Flow yo por, y yo ni siquiera hablamos. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres tú eres pro Vainita Matías, Santiago Matías. Ahí y va. ese artista es Santiago Matías. No, de Tito Flow. No, Tito Vamos Tito con el dos. número dos. Lo que pasa es que los artistas de otro de otro de claro. otra competencia Hello. no sirven. Este es tuyo. Ay, qué miedo. No, no, no, Yo no tengo creo que es objetivo. Y digo que el alfa ahora mismo hay que darle un mejor, bien. Pero por el trabajo que ha hecho, pero el concepto del video de Kiko y que tiene que ser el video del año. Es que el Alfa ha hecho mejores videos que Kiko y el Crazy. ¿Qué yeah, no tiene que ver con el Alfa? Ajá, pero estoy, Yo estoy hablando de ese video. Sí, específico. pero que ese video, si vamos a premiar un video de un urbano de calidad, ¿a quién hay que premiar? Okay, ¿Cuál es el video? Al, al, al Alfa. Dime el video que tú tienes que del Alfa tiene El, el que mío. hizo con Caldivie, duro. El que hizo con este eh, Ping Pong, es duro. Ok, ok. ¿Eh? Pero tú has visto de, de, de las pámparas. Sí, chulo. No, pero no me compare a mí el Alfa. Número dos. El, el de... hombrecito, el Crazy Design, volvió a estar en tendencia tirándole al Alfa de nuevo. Crazy está haciendo un buen trabajo. Pero da más. Y canta. Tirando. Bueno, espérate, no importa que tirando o sí, no lo tirando. Eso es, eso es válido. Eso es válido. Sí, pues, pues, hay veces tú lo apoyas, a veces tú no lo apoyas. No, no no, el... no, no, no, no, es que yo soy objetivo, chulo. Yo digo las cosas como son, <risa> Sin importarme. Pues, si está bien, oye. Pero, si pero es que pega bien, otra está... canción que no sea tirando. Chulo, pero él eh, canciones sin tirar. En los últimos años, con la de no te, Crazy adam. No, no, no, no te estoy hablando de La de año. Crazy además, sí, solo. Pero, está bien, sin pero oye, espérate, chulo. Eso es válido que él recurra a eso. Pero el Moreno canta. Yo tuve. Eh, eh, él ha venido aquí en vivo. Y yo he ido a, a presentaciones y canta. Y tiene talento. O sea, no van a tú que a minimizarlo. Tiene talento, tiene talento. Eso él está recurriendo. Eso son estrategias. Eso está el válido. Ah, pues, está bien. El ya. hombrecito. Así se llama la canción. Está, está bien. Está número dos. Y vamos con el número uno. Con el artista más pegado de los barrios del país. El señor Rochi Rumba. Me encanta la canción. Rochi, mira. Era el, el tita más pegado. Espérate, el, espérate. espérate para más que, pegado. Te te es. Escuchen, Santo, para que Nadie te va a me Rumba, lo que pide el cuerpo. Ven para la calle la no Para que rumba, voy Ahora, esto lo que pide el cuerpo. para la calle no Rochi en la discoteca. Y en los barrios. Pero espérate. Déjame mi opinión. Ok. Rochi en la discoteca. Yo te estoy hablando en la discoteca. Porque yo no me he metido en los barrios. Pero en la discoteca Rochi es el artista ahora mismo que está garantizando más facturación. Me explico. Tú llevas a, a, a la pámpara y llevas a Rochi, Rochi te lleva más gente y te garantiza. Claro. Pues Rochi ya tiene una trayectoria. Ah. Simplemente sí. digo eso, ¿eh? No, no, Rochi no es... Rochi es óyeme, el alcalde, por le eso, la dar, máxima. Pe, perdón, le voy a dar seguimiento, porque no le dado seguimiento. Al Alfa le he dado seguimiento. A La Pampa le he dado seguimiento. Rochi es el artista... A, a, a Cherry le dado seguimiento, y por eso hablo como habla. Rochi es el urbano más pegado eh, del país. Yo, yo te lo digo, a nivel de discoteca, el tipo es el que, que está Y esa canción rumba... ...bebida. Esa canción rumba en menos de tres días tiene y un y millón seiscientos mil. viene para... Para Ruf. Para Ruf viene. Sí, viene. Voy pa, mira, voy a ir a esa fiesta. Porque yo me gusta ir y ver el show. Porque hay artistas. Por ejemplo, eh, eh, eh, eh, eh, Kiko y Crazy te hace un show. ¿Tú te el acuerdas de la patronal de, de, de, eh, del año pasado? Pero yo creo que vino aquí Roche sí. a este programa. Sí. No, no, aquí no no, no, no Yo creo, creo que ha venido. No, no, no, Pero no. mira, sí, yo creo que Pero sí. Roche como Pero Roche es como oye, muy, muy limitado. Oye, déjame decirte. Kiko y Crazy y el Cherry, tú lo llevas a una fiesta y la gente se va... No, no, no, pero todavía le falta No, no, es que ahora, no cantan No, no, todavía le falta Ahora, ahora Rochi vino aquí vas, a la patronal ejemplo, de Tú Satansi. vas, a, a, a una fiesta de Crazy, de Crazy design, uh -huh. Y el tipo canta Tipo, estás un show Pero Crazy tiene trayectoria también Pero tú vas a una fiesta de, de, de, de, de, de secreto Tipo, estás un no, show No, porque tú estás hablando de gente con trayectoria Estos muchachos están empezando No, ahora Estoy hablando de, de canciones Kiko el Crazy, digo, Rochi eh, Rochi vino vino Rochi R.D. vino sí. a la patronal de San Francisco de Macorís eh, El año pasado y ahí, y, y ahí no cabía un alma. Ahí. Un alma lo no que Le cabía voy a ahí. seguimiento a Roche No cabía un alma ahí. Eh, Traelo para acá. Tú que, que manejas. O sea, ah, pero, pero Roche es muy como lo muy Para los medios de comunicación, como muy limitado. Te lo, voy a traer Ey, dame, a yo, lo vi yo solamente lo he visto a él con Alofoque y con Luini, pero no lo he visto en no, otro lo, programa. En televisión, atención veo. a los manejadores de Roche. Queremos traerlo aquí para que la gente se consolide. Y para terminar, para que tú veas que esta persona aquí es prova. Roche me ha pagado. Escúchame, Dime. para terminar, me, eh, que estoy de acuerdo contigo con algunos y con otros no. Okay. Para terminar, ¿eh? uh -huh. único programa hace más de 20 años que hizo el Toca Reggaetón. Sí, yo y estaba aquí, fui, yo con Cruzé. Y ahora venimos con el Toca Urbano. Sí, sí, que viene a único romper. Único programa. A romper. O sea, este es un programa. Y antes de despedir, quiero des eh, aconsejarle pero, no, a pero, mi pero, amigo este es un... y hermano alcalde Alex Díaz. Que traiga que a Chevrolet. Que, no, que busca a Chevrolet. Que cualquier artista eh, urbano que haga un, un dembow o algo y que se vea la, la ciudad de San Francisco de eh, y destacada. Eh, eh, a Oye, trae a Cherry aquí, el primero que lo va a acabar soy yo. Ahora que está un artista urbano, nah. decente. Tú lo vas a entrevistar aquí. Aquí. A Cherry. No, es no, más, no, yo te lo, lo voy a traer. No, no, yo bien, lo entrevisto. A Cherry. Y H. le H. hago H. tres preguntas, a ver si tiene algo en el caco. No, eso sí no, eso es loco. Ah, pues entonces, no, sí no, es ah, pues, entonces es pues entonces. Pero que, que beneficio benefició. Mira, hay urbano que tú hablas con ellos y tú aprendes. Que tienen su pie sobre la. Eh, su, eh, su pie bien en, en la tierra. ¿Te gustó estos dientes? ¿Tú conoces? ¿Estás de acuerdo con estos dientes de, de, de esa hermana? De esa ¿Qué te digo? Eh, ¿Cuándo es que te... vamos a ver los, los bachateros y los merengueros ahí? ¿Qué? Ya después que Romeo se ha coincidido, el único que salía en esos dos días era Romeo. Señores, vamos a la pausa. Ahí tú no hablas. Vamos a la pausa, señor.